together talked about being so free i'd like to kiss you pues la Asamblea por una Casa Feminista de las Mujeres somos un grupo muy heterogéneo de, de activistas de todo tipo, gente más institucional, autogestionada o gente que no tenía experiencia así colectiva, que estamos bueno, trabajando en un proyecto para el ayuntamiento, les queremos proponer un modelo de cogestión para ese futuro centro de igualdad eh, que tiene pensado abrir el ayuntamiento y que bueno, pues creemos que tenemos que tener un papel participativo y mucha más voz y capacidad de decisión de la que en principio bueno, se había planteado pues para que ese centro se convierta en una verdadera casa feminista de las mujeres.